Check the mic and make sure it sounds right, boys. Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a hablarte de un tema que muchos de ustedes nos han estado pidiendo, como parte de nuestra lista de reproducción que te dejamos aquí, en la esquina superior izquierda. En esta lista, ya te hemos hablado de temas controvertidos, como de los daños que provoca la adicción al no por, o por qué se ha intentado explicar que los hombres tengan atracción por los traseros de cierta forma. Hoy te hablaremos de otro tema que todo estilócrata debe conocer. El Viagra. Estilócrata. Muchos de los grandes descubrimientos que ha hecho el hombre son una serendipia, algo que sin querer, se encontró sin buscarlo. El tema de hoy es el sildenafilo, mejor conocido por su nombre comercial, el Viagra. Tal vez no lo sabías, pero el Viagra comenzó como un fármaco para un problema cardíaco. Y actualmente es la droga que más se vende en el mundo, según investigaciones del programa científico de la BBC Horizon. Pero de eso ya pasaron algunos años y la droga, por toda la investigación que se ha invertido en ella y por todo el uso que ha tenido, ha evolucionado constantemente. Hoy te presentamos su evolución, pues ya tiene más de 20 años desde que se patentó este producto y que ha mejorado constantemente. Estilócrata, este tema debes considerarlo seriamente pues el Viagra muchas veces se ha utilizado indiscriminadamente como si fuera una golosina. No es así. Pon atención. 1. Origen. En realidad, el sildenafilo nació como un fracaso, ya que lo que se intuía como un simple alivio fue una revolución. Así surgió el Viagra. Fue un efecto secundario que se convirtió en una descarga de felicidad universal al llegar hace 20 años a las farmacias. Cuando sus precursores buscaban remedio a las enfermedades cardiovasculares, se dieron cuenta que aunque apenas producía efecto sobre la angina de pecho, producía efecto en el sexo masculino. 2. Relación con el corazón. Hace apenas pocos años, se descubrió, gracias al Viagra, que la disfunción eréctil está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Y es que quienes presentan síntomas de disfunción, es muy probable que en dos años puedan padecer problemas de corazón. Así que quienes llevan una vida sedentaria y van sobrados de peso, y encima tienen disfunción, cuidado, deben ir al médico de inmediato. Ya no se trata solo de tu sexualidad, la que está en peligro, sino de tu vida. 3. Presentaciones. Hoy podemos encontrar diferentes tipos de soluciones para la disfunción eréctil, pero el Viagra es la más popular entre ellas. Se puede encontrar en presentaciones de 25, 50 y 100 miligramos en comprimidos. A continuación, te presentamos sus diferentes presentaciones. Sildenafilo, Viagra. Este medicamento es más eficaz cuando se toma con el estómago vacío una hora antes de mantener relaciones sexuales. Es eficaz durante 4 a 5 horas o más si tienes disfunción eréctil leve a moderada. Vardenafilo. Levitra Staxim. Este medicamento también es más eficaz cuando se toma una hora antes de mantener relaciones sexuales y puede tomarse con o sin comida. Una comida con alto contenido de grasa podría evitar que se absorba rápidamente. El bardenafilo es eficaz durante 4 a 5 horas o más si tienes disfunción eréctil leve a moderada. Una forma más nueva del medicamento que se disuelve en la lengua, podría funcionar más rápido que la pastilla que se traga. Además, es menos evidente si quieres ser discreto. Tadalafilo, Sialis. Este medicamento se toma con o sin comida aproximadamente una o dos horas antes de mantener relaciones sexuales. Es eficaz durante un máximo de 36 horas. Se puede tomar en una pequeña dosis diaria o en una dosis más grande según sea necesario. Este es el favorito para quienes requieren el máximo de discreción. Pero insistimos, no olvides consultar con tu médico antes. Habanafilo, Stendra. Este medicamento se toma con o sin comida 30 minutos antes de mantener relaciones sexuales, dependiendo de la dosis. Dura hasta 6 horas. 4. Uso. El Viagra es solo para los hombres mayores de 18 años que sufren de impotencia, es decir, una incapacidad para tener una erección o para mantenerla. No es muy recomendable tomar Viagra en los siguientes casos problemas graves de corazón o de hígado, si sufriste un derrame, si tienes la presión sanguínea baja, si sigues un tratamiento con nitratos, si tienes retinitis pigmentosa. Su uso tiene que estar regulado y supervisado por un médico. Si sigues otro tratamiento o se padece otra enfermedad, como úlceras de estómago, hemofilia, leucemia, o anemia de células falciformes, entonces, debes prestar especial atención. Una nota positiva. Se ha comprobado que las personas con enfermedad coronaria estable que toman Viagra, debido a la impotencia, parecen vivir más tiempo y tienen un menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco. Pero insistimos, todo esto debes consultarlo con tu médico. Amigos estilócratas,